Dale, Buenas noches amigos y amigas de la Hora de Hurlingham, pero qué alegría este, estar eh, por supuesto acá con Lucas Sens en lo que hemos llamado Filosofía en Construcción. Buenas noches Lucas, ¿cómo, cómo andás? Buenas noches Marcelo, tanto tiempo, recién estábamos haciendo memoria sí. de nuestra última emisión allá por diciembre de 2020, fin de año, haciendo un balance hicimos preguntas, ¿no?, de hacia dónde ir este 2021, que nos está llevando un poquito por delante el año, ¿no? Entonces, había que, que volver a las a las andadas. Y, por supuesto, ahora es con, vamos a ir con un nuevo formato, donde, para la suerte de ustedes que están mirando, él va a hablar. Yo, es cositas así, porque me encanta acompañarlo y a los dos nos gusta estar en un lugar común. Así que, este a partir de este momento, Lucas... Te, te escuchamos y aprendemos. Bueno, eh, el tema que me, me pareció oportuno, va me pareció interesante para empezar en realidad, para co comenzar, es retomar un tema que por supuesto está muy presente en 2020 y sigue estando muy en tela de juicio, más eh, ahora. no Es un tema de superactualidad, pero también es un tema que uf, lleva tanto tiempo de discusiones y tantos, tantos debates y tantas luchas y tantos conflictos que está presente siempre, que es el tema de la educación. Y justamente me, me pareció interesante traer este tema ahora, básicamente por muchas cuestiones, pero porque fue también el tema de la nota del mes en la publicación de Laura de ¿no? Que fue titulada por, por mí, ¿no? La escuela que tenemos, y entre paréntesis, y la que queremos, ¿no? Entonces dije, bueno, ya que tenemos esta nota, ya que el tema está en los medios, ya que estaban todos discutiendo y pensar que la nota la escribí hace dos semanas y en el medio como se dice pasaron muchas cosas, no, me parece que está bueno retomar justamente eh, la pregunta por esta educación que tenemos y la que queremos, no. Eh, básicamente sabemos un poco de la situación, pero sabemos menos de lo que pensamos porque la verdad es que el tratamiento que le han dado, no los los medios de comunicación, los diferentes canales, ¿no? eh, incluso las cosas que se viralizan por internet suelen ser más motivo de desinformación que de información. ¿no? Entonces me pareció interesante como hacer un análisis de, de, de la realidad educativa o por lo menos de, de, de mi parcialidad, lo que yo entiendo por realidad educativa, básicamente. Entonces lo que propuse en, en, en la nota que están invitados, invitadas, invitades a leerla en la hora de Burlingame, es básicamente como corrernos un poco, o en ese momento propuse, corrernos un poco de lo, lo coyuntural, por decirlo así, ¿no? de, de centrar el debate simplemente en la cuestión presencialidad versus virtualidad, que de todos modos es, es un tema que claramente divide posiciones políticas, y sabemos lo, lo que ha pasado en Capital, ¿no? Eh, donde la, la Corte Suprema, bueno, básicamente falló eh, a favor del gobierno de la ciudad y en contra del decreto nacional, lo cual es, es, es, es tremendo, ¿no? Es, es terrible eh, para, para... No solo para país, cualquier país democrático, cualquier república, ¿no? Después se habla de la independencia de poderes y pasan estas cosas. y ¿Cuál es la independencia de poderes, no? si está claro la, la visión política de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Pero eh, en sí no no me quería ir como a esa cuestión, eh, en realidad, sino como a pensar un poquito esto de presencialidad o virtualidad. Porque para el que no, para el que no sabe muy bien, o, o quizás no está muy informado, desde el 2021 y en razón a la experiencia del 2020, Comenzó, bueno, a aplicarse esto que se ha llamado sistema bimodal o bimodalidad, ¿no? Que es un sistema donde se combina la educación, digamos, presencial ¿no? y la educación virtual. Es decir, que un poco la idea era que los chicos, las chicas, ¿no? este, niños, niñas, adolescentes, vayan a la escuela algunos días en algunos horarios reducidos y hagan una parte de la escolaridad de forma presencial y otra parte de la escolaridad en forma virtual, ¿no? Eso era lo que se planteaba, lo que se planteó allá en febrero y lo que se implementó. ¿Qué pasa, no? Eh, en lo que yo respecta de, de, de mi opinión y mi análisis y, y buena parte del análisis de la comunidad docente, ¿no? Eh, lo que veíamos o lo que suponíamos eran que estaban, no estaban, mejor dicho, no, no estaban dadas las condiciones ni materiales, ¿no? Ni, ni económicas, ni de conectividad, eh, e incluso casi, casi que diría culturales para, para que la, la cosa funcionara, ¿no? Eh, de hecho, cuando se implementó el sistema, que en realidad eso, si bien se sospechaba, no hubo ninguna confirmación hasta febrero, eh, como, como comunidad docente, fue terrible como esta situación de de una semana a la otra había que arrancar a ir a las escuelas, ¿no? En un momento que ni siquiera estaba la, la, la vacuna, ¿no? O sea, como para, para contextualizar todo, ¿no? Como se esperaba, o sea, el, el, en esta cuestión de la vacunación, se esperaba que para febreros iba a estar, ¿no? Por ejemplo, la, la comunidad educativa, los docentes vacunados, no había pasado, y ya había esta vuelta a la presencialidad. Presencialidad que además estaba como viciada por un montón de, de cuestiones, eh, respecto de la falta de las condiciones no, la falta de infraestructura de muchas escuelas, la falta de organización mismo de las escuelas, porque cuando las cosas se proyectan de un día para el otro, no, básicamente, eh, bueno, no está nada organizado. Eh, de hecho, muchas, eh, a ver, muchos equipos directivos de muchas escuelas, eh, de, de un día para el otro, tuvieron que organizar básicamente la manera de acomodar horarios, profesores, ¿no? Eh, profesoras profesores que pueden trabajar en ocho escuelas al mismo tiempo y acomodar todo en edificios que quizás no tenían ni siquiera todas las aulas habilitadas no tenían agua, tenían agujeros en la pared eh, o, o estaban directamente destruidas te pongo un, un, un ejemplo, como para no, no, no desviarme pero eh, la escuela de estética de, de Burlingan eh, desde el principio del año que está haciendo marchas, protestas en el municipio, eh, pidiendo que se comiencen las obras de, de reconstrucción de la escuela, porque estaba destruida. Eh, y al mismo tiempo que eh, iban eh, los miembros de la comunidad educativa a, a protestar y a pedir eso, eh, bueno, no se los... acá, por lo menos hasta donde yo sé, la semana pasada, no, todavía no se los había atendido. Y por el otro lado, bueno, eh, se, se inauguraba un jardín y estaba acá el ministro, el ministro de Educación, ¿no? como esa, esa cuestión contradictoria, paradójica, ¿no? que no se cuenta o no se dice, ¿no? pero que forma parte de todo este caldo de cultivo ¿no? que hace que justamente la escuela que tenemos no es la que queremos. Y que me parece que hay que decirlo y me parece que hay que comunicarlo eh, ante a veces tantas voces que callan. ¿no? Eh, Cómo contextualizar todo esto porque con una, una de las cuestiones que circulaba dentro de, de, de la comunidad docente y de, de lo que se pensaba y lo que se reflexionaba, era en buena medida lo que podemos decir que fue una especie de profecía autocumplida. Que el, el, el modelo no, no se iba a sostener porque no estaban dadas las condiciones, eh, porque, eh, a ver porque no estaban los insumos eh, en muchas eh, oportunidades. Incluso tampoco habían insumos para la conectividad. Recién ahora se anunció, que viste que se anunció Marcelo, eh, la entrega de 650.000 netbooks más o menos, si no me equivoco el número, me puedo equivocar, pero eh, en un plan justamente de, de conectividad. Pero digamos, había muchas carencias de base, ¿no? Y a mí me pareció oportuno como pensar en tantas carencias de base que... Hace que cuando se habla grandilocuente acerca de la educación y la escuela y los proyectos y la planificación, la realidad la realidad que vive cualquier trabajador de la educación es muy, muy distinta, ¿no? Es muy distinta. Entonces, sí. Eh, está bueno lo que vos decís porque todos escuchamos la campana, digamos, oficial, que está bien escucharla, pero también está bueno escuchar, en este caso tuyo, que sos un trabajador y un docente y eh, yo pensaba, viste, nunca cumplo con lo que prometo, es cortito yo digo, eh, parece que lo que vos dijiste de la profecía autocumplida es decir, nosotros abrimos los ojos cuando llegamos a un extremo como sociedad, ¿no? porque se venía discutiendo todo esto y entonces este parece increíble que alguien pudiera este, eh, ir de un lado al otro y, y, este, y tirando distintas ideas y de repente te aparecen 26.000 casos entonces ahí dicen no, la verdad que la conectividad es horrible ahora el gobierno va a invertir un millón y medio de dólares creo, en ampliar este, las fibras ópticas empiezan de vuelta por suerte con la entrega de netbook y demás eh, pero, pero entonces también empiezan a hablar otros que se callaban la boca y, se, y empiezan a decir, no, la presencialidad, no. Lo que es raro con respecto a lo que vos iniciaste, que sí lo quería decir, de la Corte Suprema, es que yo digo, qué raro que la Corte Suprema, digo como irónico, ¿no? Qué raro que la Corte Suprema mande a que la gente vaya a la presencialidad, cuando ellos mismos, la Corte Suprema, hace todo virtual y no va a trabajar a los juzgados, cuando los juzgados y toda la justicia argentina están trabajando en forma virtual, dicho, entre paréntesis, trabajando un montón los empleados, ¿no? En forma a distancia. Porque yo digo virtual es el método, pero en realidad es un trabajo a distancia. Eso quería decir nada más. Gracias por, por el espacio. No, está bien. Exactamente, mira eh, no, no lo mencioné, pero es, es así, ¿no? se Decidieron en, en una reunión virtual mandar a la presencialidad a eh, más de ¿no? decenas de miles o quizás millones ¿no? de, de, de personas. Porque en realidad, a ver, una de las cosas que se discutió tanto es esta cuestión de, de los protocolos dentro de la escuela, ¿no? Y en realidad, digo, yo cuando estuve hasta, bueno, estuve trabajando casi todos los días tenía que ir a alguna escuela, y la realidad de esta cuestión de los protocolos es que dentro de la escuela los protocolos se respetaban, o sea, no, no el problema no era dentro de la escuela. Si bien también la, la asistencia era media baja, bueno, pero no, no había problema de protocolo quizás en dentro de la escuela más allá de si las condiciones edilicias, no, porque uno se ponía a escuchar y claro, tuve un compañero que trabajaba en un aula sin ventanas, claramente es una violación del protocolo, como tantas otras cosas pasan. Pero eh, la, la, la realidad no tenía que ver con eso, sino con, para mí, con la movilidad, con el movimiento. La cuestión de que eh, la cantidad de personas que se mueven en relación a ir a la escuela, a las familias, al, al movimiento, a los transportes públicos y todas esas cuestiones, hace un aumento de la circulación muy grande. Bueno, en muchos, vos, vos también, la otra vez hablamos, ¿no? Eh, no me acuerdo el nombre de la, la revista que mencionaste, que estudiaba el impacto de en la, la revista científica, que estudiaba el, de, de estudia el impacto de la, la presencialidad en las escuelas en relación con los contagios era muy alta. Un, un curioso, tercio, por decirlo así. Un, ter un tercio, eh, calculaban un tercio de, de los contagios, este, estaban, venían de ese lado. Exactamente. Eh, lo curioso, por decirlo así, es lo, lo que vos decías, ¿no? Como hubo un viraje del discurso bastante pronunciado. Que también, bueno, habla ahí de, de un conflicto interno de, de, de, del gobierno argentino, ¿no? Porque pasaba que el ministro de Educación el, el jueves aseguraba que no había contagios en las escuelas y a la misma noche, bueno, el presidente sacó el decreto de suspensión. Entonces, claramente hay ahí hay, hay también un conflicto interno, pero uno también tiene que saber de qué lado ponerse, ¿no? Me parece fundamental esta cuestión de tomar un posicionamiento y, por supuesto, ser coherente con el posicionamiento y, bueno, intentar, por supuesto, eh, llevarlo a, a la práctica, ¿no? Creo que vivimos en, en muchas situaciones un grado fuerte como de desmovilización, producto un poco de, ¿no? de, de la situación, obviamente, pandémica y, y de la cuarentena, pero, bueno, eh, hay, hay cierto grado de desmovilización ante situaciones que realmente lo ameritan. Quizás ahora lo, lo más grave respecto de la educación tiene que ver con lo que ha fallado la Corte Suprema, ¿no? Y de cómo en Capital se ha mantenido este modelo de, de presencialidad, eh, por, por fuera de todas las recomendaciones y, y de, de salud, de, de, de higiene y de contagios, ¿no? En, no sé cuántos docentes hay muertos hoy en día. Eh, sé que cuando yo escribí la nota, desde febrero hasta. El principio de, de abril se contaban casi 40, pero casi todos los días te enteras de una muerte. Yo te comentaba hoy que ayer se murió la directora de una escuela privada de Burlingame, ¿no? Y lamentablemente, digo, la, la situación es muy grave como para eh, mirar para otro lado. Y lamentablemente en Capital, con esta especie, a ver, con esta especie de, eh, ¿cómo podemos decirlo? Ceguera o individualismo, o como quieran llamarle. Eh, y teniendo en cuenta que el voto de capital apoya, o es contra gobierno y apoya a, a, a la RETA y a Cambiemos, bueno, han tomado un rédito político en una situación en contra de los derechos humanos, de la salud de, de la gente, no lo cual es, es terrible, pero eh, yo solamente digo, quiero señalar, eh, quizás a, a modo de, de también de reflexión, que yo creo que se le ha abierto mucho la, la puerta a eso, no es decir, cuando desde el propio gobierno no eh, se coquetea tanto con ciertas ideas, eh, podemos decirle, eh, si quieren de derecha, me, me atrevo a decir la palabra, no cuando se coquetea tanto con eh, sostener ciertas cuestiones que, si uno las analiza son insostenibles, también se le abre un poco el, el juego a a la reta, porque también como que tenía la oportunidad de pararse de pronto en la vereda de frente y, y pelearla desde otro lugar, sabiendo el descontento y sabiendo obviamente su caudal de voto. El, el tema es un poco eso de cuando se quiere, para mí, no jugar como conformar a todo el mundo, lamentablemente la, la política creo que también te, te puede llevar puesta, ¿no? me parece, es una reflexión personal. Pero digamos, eh, toda, esta cuestión es, toda esta cuestión que parece tremenda, eh, nada, pasó, podemos decir que pasó entre febrero, marzo, abril y ahora mayo, ¿no? Entonces, ¿qué año que tenemos? ¿no? ¿Qué, ¿Qué 2021 que, que, se ha, que se ha iniciado? Eh, porque, bueno, nada, la, la situación educativa es realmente muy complicada, sea presencial o sea en la virtualidad, por una gran cantidad de carencias materiales, simbólicas, culturales, acerca incluso del lugar de la educación, que están presentes, que son una deuda histórica y que si no se empieza como a apuntalar eso, si no se empieza a querer cambiar la, la base, ¿no? Es muy difícil sostener todo lo demás, ¿no? Eso obviamente es algo a largo plazo, pero bueno, me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Me, me, me parece que como cierre está bueno preguntarnos, ¿no? o sea, realmente eh, cuál es la escuela que, que queremos, ¿no? cuál es la escuela que deseamos, cuál es la escuela que proyectamos, que tiene que ver con el tipo de, de, de sociedad que proyectamos, ¿no? porque no es lo mismo pensar en una escuela donde la salud del otro no importa, donde no hay empatía o donde eh, el otro es un número y, y, y nada más, a pensar una, una escuela que sea realmente inclusiva, no la inclusión como eslogan, como sino la verdadera inclusión, ¿no? donde el otro esté ahí, donde nos importe el otro y donde hagamos lo posible para mejorar su vida. Entonces, me, me gustaría dejar esa, esa pregunta abierta. no ¿Cómo construir eh, esa escuela que queremos? Y preguntarnos cuál es la escuela que queremos, que básicamente significa preguntarnos qué sociedad queremos. Entonces, yo lo, lo dejaría bueno como, como pregunta abierta porque tampoco tengo una respuesta. Sí, tengo ideas, tengo ideales, ¿no? tengo proyectos, pero no tengo la respuesta y creo que cuando nos matamos debatiendo solamente si presencial o, o virtual o si ¿no? o, o una cuestión así, a veces nos olvidamos de salir de lo superficial entre comillas y bueno, ir al meollo de la cuestión, ¿qué estamos construyendo ¿no? como, como sociedad? Eh, Esta es la pregunta que queda. No, está la pregunta es excelente, porque es en el tiempo justo, ¿no? En el tiempo justo que estamos viviendo, no por el tiempo justo de lo que queremos hablar. Mientras tanto yo, desde el punto de vista filosófico, me acordaba que creo que había un pensador griego que decía que la justicia era al más fuerte, o algo por el estilo. Bueno, ahí tenemos de diferentes, ¿no? Eh, uh -huh. diferentes, diferentes posturas, pero claramente eh, podemos decir, me acuerdo de Trasímaco, por ejemplo, un sofista famoso, que decía que la justicia era el derecho del más fuerte. ¿Me acuerdo? El, el famoso debate con Sócrates es si la justicia es el, ¿no? Si es el derecho del más fuerte, entonces no puede ser una justicia, ¿no? Es simplemente una cuestión de, de, de poder ¿no? y, y la justicia tiene que ser igual para todos y el poder siempre beneficia a unos pocos en contra de todos los demás y podríamos, y podríamos me parece que y sí, podríamos, sí, podríamos cerrar haciendo otra pregunta más a todos los que están mirando, preguntándoles si, si consideran este que eso que, que ese pensamiento tan viejo no dicho por un sofista que la justicia le corresponde al más fuerte si consideran que eso nos está pasando hoy en día con la justicia. este, O si por el contrario creen que la justicia es para todos. Exactamente, ¿no? Y eso nos obliga, como decimos, también a, a, a tomar una posición no, crítica eh, y política respecto de así como qué sociedad, qué educación queremos, también qué justicia, ¿no? ¿Dónde está el, el poder? ¿no? ¿Y para qué ejercemos el poder? ¿no? ¿Construyendo qué? Amigos, ¿hemos llegado hasta acá? Ustedes dirán, qué raro que nos siguen charlando. No, es lo vamos a hacer así, cortito. No es cortito, son unos 20 minutos donde tenemos el gusto, otra vez, de poder estar al lado de, de Lucas y charlar con él. Despedite vos de la, de la gente, Lucas. Cerralo vos. Bueno, me, me, me despido. Muchas gracias a todos, a todas, a todos por, por estar, por escuchar, por acompañar. Y me quedo, mirá, eh, con una frase más para tirar una pregunta más. Bueno, no sé si es una, una pregunta, pero una, una frase de... Del gran pedagogo Paulo Freire, que hace poco se cumplió, digamos, sería el aniversario de, de su nacimiento, ¿no? Eh, que básicamente lo, lo que planteaba, y es una frase que me quedó mucho estos días, ¿no? Es que nadie se sabe individualmente, sino que toda salida es colectiva. Entonces, preguntarnos por la educación, por la justicia, por la sociedad, es preguntarnos por lo colectivo y preguntarnos por, bueno, cómo salvarnos entre todos y todas y todes ¿no? bueno gente eh, nos vemos la, la semana que viene Lucas por supuesto, ahí firme ahí firme, bueno hasta la semana que viene gente, espero que haya sido del agrado de de, de todos los que están escuchando, de todos, de todas, de todes hasta luego